El ecosistema local la vida, gracias a eso, es lo que representa tan flexible o más. AZ Linux es un sistema operativo de escritorio libre basado en la distribución Linux OpenSuse. Incluye un conjunto de aplicaciones de uso común entre los trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza. Entre las que incluimos el escritorio Genome, el navegador Internet Mozilla Firefox, el gestor de correo electrónico Mozilla Thunderbird, la suite ofimática OpenOffice con el procesador de textos Writer y la hoja de cálculo Calc y el editor de imágenes GIMP. Asimismo, instalamos y configuramos otras aplicaciones útiles en cada departamento, en las áreas de gestión municipal, desarrollo, gráficos, internet, multimedia y oficina. Bueno, para mí el software libre tendría dos vertientes. Eh, una, la, lo que es la, la, la vertiente... Eh, más técnica, que sería donde definimos las cuatro libertades para saber exactamente lo que es el software libre y lo que no es, cuando nos encontramos un software. Y otra vez, eh, vendría representado por el movimiento de la Free Software Foundation, y sería eh, más la parte social, donde eh, se defiende un conocimiento eh, construido por y, por la, y para la... bueno, bueno, lo que hemos conseguido ha sido eh, tener un mayor control y más una personalización de, los, de lo que son los sistemas lo operativos la es que te, da, te permite aprender mucho de, de muchas eh, tecnologías eh, poder colaborar en proyectos y, y al crear proyectos la verdad es que con software libre tienes acceso a, a montar como si fueran piezas de puzzles muy fácilmente eh, poder crear bueno pues eh, para mí el, el software libre tiene interés eh, desde una perspectiva variada, no, no estaríamos hablando solamente de una cuestión única sino de una, de una perspectiva que diferentes componentes. En primer lugar desde luego desde un punto de vista técnico creo que el software libre ofrece una solución muy interesante, válida, robusta y, y segura. En segundo lugar desde un punto de vista económico la valoración que hemos hecho es que el software libre realmente es interesante a largo plazo, queremos una solución económicamente muy sólida. En tercer lugar también porque de cara a futuro creemos o creo personalmente que, que el software libre nos va a ofrecer a una administración como el Ayuntamiento de Zaragoza la independencia desde un punto de vista tecnológico también y creo que es algo eh, que tenemos que valorar, nos va a permitir de alguna manera ser dueños de nuestra propia infraestructura, en este caso de la infraestructura de puesto y bueno vamos a ser capaces en el futuro de de definir qué es lo que nos interesa a nosotros sin depender de otras empresas. Por último quizá lo que me parece más interesante del software libre es la perspectiva más social eh, Creo que el software libre es una potente herramienta educativa para nuestra sociedad no solamente para la universidad o para los universitarios, para usuarios avanzados que efectivamente tienen la capacidad de destripar eh, un sistema operativo en definitiva tecnología punta, sino porque creo que también eh, el software libre está permitiendo desarrollar interesantes herramientas eh, educativas eh, para niños también. Software libre es algo que, que nos permite compartir conocimiento de una forma sencilla Muchas y... cosas, pero fundamentalmente dos principales son la independencia tecnológica y eh, una manera fácil de aprovechar el ecosistema local de empresas y dejar el conocimiento aquí cerca. Sí, yo creo que el software libre se ha introducido en nuestras vidas de una forma mayor a la que nosotros creemos, sobre todo a través de, de los móviles, tabletas, todo lo que supone Android. Y... El software libre para mí ha sido una oportunidad de diferenciación. Ya lo fue en la universidad, hice un proyecto a fin de carrera basado en software libre y a su vez también me ha permitido posteriormente el tener un, un trabajo y ganarme la vida gracias al software libre. Aunque suene manido lo que significa es independencia tecnológica. Ha supuesto una oportunidad mejora increíble. Bueno, ya os he comentado que soy desarrollador de software libre en mi tiempo libre y, y aporta pues el el poder ir aprendiendo, renovando mis conocimientos y el poder eh, poder compartirlos con más gente lo, lo poco que yo pueda aportar. Actualmente los 850 escritorios Linux se administran centralizadamente con la herramienta Migas Free. Migas Free es un desarrollo libre con licencia GPL realizado por técnicos del equipo z y basados en tecnologías libres como Django, Python o Apache. Con Migas Free administramos la distribución y configuración de las aplicaciones mediante el uso de paquetes y repositorios software centralizados. También podemos realizar tareas de inventario y recogida de información sobre el estado y uso de nuestra plataforma. Como responsable en el ayuntamiento del proyecto de software libre es un objetivo implementar en el ayuntamiento de la manera menos traumática por las reticencias, fundamentalmente, que los usuarios finales de migración de la plataforma Windows a una plataforma de software libre. En mi trabajo diario es una herramienta tan flexible o más, en algún caso, como las aplicaciones de software propiedad. Eh, fundamentalmente, y en estos momentos, ya que hemos pasado el periodo inicial de, de, el periodo inicial de migración, Ahorro de costes en la adquisición de software, eh, empleo para personas de, del ámbito zaragozano y del ámbito aragonés y seguridad en los equipos de puesto de trabajo. En mi vida personal eh, y tal como soy yo, que jamás eh, he utilizado eh, software propietario pirateado, me parece la mejor manera de utilizar y probar software sin necesidad de contravenir ningún tipo de ley. Bueno, pues el software libre, más que el software libre en sí mismo, es lo que representa. Para mí, el software libre representa eh, la capacidad de empoderamiento humano. Yo me doy cuenta que estamos en una época de, de cambios sociales muy fuertes, una crisis, y creo que hemos delegado mucho nuestra responsabilidad y en, en terceras personas, en gobiernos, en mercados. Y lo que veo es que el software libre nos aporta un proceso que yo resumo como en, en, tres, en tres factores. Uno es la confianza. Cuando tenemos la confianza en nosotros mismos somos capaces de hacer una segunda cosa, que es crear, hacer un proceso creativo, algo eh, de lo que somos capaces nosotros mismos. Y en una tercera fase somos capaces de ponerlo en común, de cooperar juntos para mejorar los procesos creativos individuales. Para mí eso es lo que representa el software. Bueno, yo estoy en la parte final de implantación de software libre. Estoy en, en la fase de migración, cuando cambio los equipos y convierto en equipos con sistema operativo Linux. Entonces me relaciono mucho con el usuario final. Y lo que veo es que hay un proceso. Hay un proceso en el que el usuario parte de una posición de recelo, de desconfianza, incluso de rechazo. Y después del cambio, lo que perciben en una primera fase es como asombro. Les asombra... Eh... El nuevo sistema operativo, les asombra las aplicaciones, les asombra que pueda hacer las mismas cosas. Después de ese asombro, pues hay, hay una. lo que antes era rechazo o recelo se convierte en aceptación y, y finalmente eh, aceptan el cambio. y Para mí es como, como ver una transformación, están como más contentos. Han descubierto que son capaces de asimilar un cambio que temían y son capaces de, de adaptarse a él con facilidad. Y esto eh, les supone para ellos un, una evolución personal. Eh, descubren que son capaces de cambiar. Y eso, eh, yo creo que a la organización, a nivel humano, le genera un, un beneficio muy importante. El software libre en mi vida personal, bueno, eh, cuando empezamos con el tema software libre hace más de cinco años, creo recordar, también estaba en procesos personales como el embarazo de primer, mi primer hijo. Y fue como una confluencia de factores, simultáneamente llegó los principios que había detrás del software. Eh, después eh, trasladé esos mismos principios eh, al tema de la crianza y la educación. Entonces como que ha sido una faceta más de, de mi vida en la que he descubierto que la importancia de un desarrollo natural, libre y espontáneo en los niños, en el desarrollo del software, en, en la vida humana en general. Entonces eh, es como trasladar esos tres conceptos de los que hablaba antes. Eh, confianza, creatividad y cooperación. Para mí es como el desarrollo natural eh, de la evolución humana que de esa forma lo que genera es eh, realmente un rendimiento mayor. Somos más creativos y cooperamos. Así se consiguen los mejores resultados. La gestión del cambio es un proceso fundamental en todo proceso de migración. Nuestro planteamiento se basa en un cambio progresivo, pausado y reforzado en las dificultades que pueden surgir. El proyecto de migración se compone de tres grandes etapas, migración de aplicaciones y suite ofimática en entorno Windows y migración del sistema operativo a la plataforma Linux. No podemos olvidar en este proceso los necesarios planes de acompañamiento como el inventario la formación o la renovación de hardware. Todo proceso de cambio supone un esfuerzo técnico y humano. Por eso hemos creado espacios como la Intranet Software Libre, donde ofrecemos pequeños tutoriales sobre las aplicaciones, el sistema operativo en Linux, o la suite ofimática OpenOffice. También se han diseñado acciones formativas dirigidas a reforzar los conocimientos sobre las nuevas herramientas. un lado, y luego también como herramienta de para potenciar eh, un desarrollo económico innovador. Esto es, lo tenemos todavía que trabajar mucho más en nuestras sociedades, pero creo que eh, cada vez más eh, empresas, empresas locales, sobre todo empresas pequeñas, están apoyándose en software libre para generar innovación y digamos, partir de una base más avanzada a la, a la hora de desarrollar su producto. Yo creo que esto es algo que mmm, desde todos los ámbitos, desde el ámbito público, desde el ámbito universitario, y también desde el ámbito empresarial se debería potenciar porque creo que hay aquí un nicho todavía inexplorado a fondo en, en, en Zaragoza, en, en, en España, en definitiva, y creo que, bueno, pues que tiene un potencial francamente interesante de desarrollo económico de futuro.